Leo Art presenta ¿Cómo dibujar tu personaje de trato o Muy bien amigos y amigas Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Dragons Y antes de irles explicando un poco de cómo se hizo el dibujo Entonces le voy a lanzar este reto a mi amigo Rodas del canal Tiempo de Arte para que él diseñe su propio personaje de Dragon Ball Z, sí, a ver cómo nos sorprende porque sé que es un gran artista un excelente dibujante y un excelente pintor Listo. además les animo para que se suscriban al canal de mi amigo para que juntos podamos crecer y crecer en esta gran comunidad que es YouTube muy bien amigos Inicialmente logré hacer un boceto eh, para guiarme sobre la estructura o la anatomía de este estilo de dibujo, ya que eh, es bastante complicado definir las musculaturas y definir los perfiles, pero después de haber observado videos y de haber visto eh, el manga, de mirar diseños de los, de los artistas que crean estos personajes, pues eh, logré eh, definir más las líneas y lograr que se acercara mucho a lo que son estos personajes. ¿sí? Finalmente podemos observar que quedó eh, muy agradable a la vista y que podemos decir que eh, hace parte de este mundo de Dragon Ball Z. Acá en nuestro canal ya sabes que encuentras técnicas de dibujo. Formas fáciles para dibujar. Eh, truquitos, consejos y muchas cosas más. Que harán que tu vida sea más amena y más divertida. Bueno amigos y para el diseño de eh, la vestimenta de Goku. De mi personaje pues me inspiré precisamente en nuestro héroe que es Goku. En ese... Doggy eh, roji naranja, eh, que él siempre ha usado desde que inició el, la saga, desde que era pequeño y que es tradicional en todas las sagas eh, de Dragon Ball, Dragon Ball Super y todas estas que se han derivado a partir de ellas. Bueno amigos, y para no interrumpirlos mucho, entonces les voy a dejar una rica y deliciosa música para que mientras lo vamos dibujando y mientras vamos pensando en cuál va a ser nuestro personaje, entonces eh, vayamos disfrutando de este espectacular video. Bueno amigos, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartirlo y no olviden que podemos nosotros cada uno diseñar nuestros personajes de Dragon Ball Z. Bien amigos fue un placer eh, haber estado con ustedes en este día y espero verlos en un próximo video. Bye bye, chao chao.